Nuestra Constitución protege lo más sagrado que puede tener una persona, su derecho a la libre expresión y a decir lo que piensa y siente, sin temor a represalias y con las garantías de que será escuchado y respetado.